a todos y a todas, soy Neftali de Kovs y, y quiero dar la bienvenida a Iram. Bienvenido Iram gracias por estar aquí hoy con nosotros. De nada, Hola, buenas tardes. Me gustaría empezar esta charla de emprendimiento desde los inicios, ¿no? Digamos que, ¿quién es Irán? ¿Dónde viene? ¿Qué tipo de emprendimiento realiza? ¿Y en qué lugar se encuentra su emprendimiento? Pues me llamo Sahibzada Mohamed Imran y... Soy del país Pakistán, soy pakistaní. Y aquí en Bilbao vivo en San Ignacio, zona de Bilbao, desde 11 años. Y tenemos un negocio como un hostalero de kebab. Y así ya vivo también ahí cerca del negocio y paso. Y he venido aquí por, <ríe> por razón de negocio buscar vida soy realmente un artista de arte de dibuja, dibujante como paisajes venido ahí por, por buscar vida o, o un futuro de arte pero cuando he llegado aquí lo, lo enfrentamos muchos problemas Basi primero ese idioma que yo tenía eh, experiencia de idioma inglés y aquí no encontraba inglés nadie pues así me cuesta y al final quedado de hostalero sí. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Aquí me habla 10 años, más de 10 años. En 2011 ya he entrado aquí y hasta ahora está. El mismo sitio, Bilbao. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo empezó el, el negocio de las El negocio a partir de. Desde de, de 2017 por ahí ya empezó el negocio. Porque nosotros tenemos un problema. Cuando llegamos aquí nos obliga tres años de empadronar para, sí. para conseguir papeles, documentos legales sí. y, y sin papeles no puede trabajar. Pues aquí tenía algunos paisanos conocidos que ellos me han animado mucho y me aguantaron aguantado, me ha dado vivienda para vivir y tres años cuando completo así llegado hasta el 2015 a partir de ahí uno un poco trabajado, algo de dinero prestado y al final ya monta un negocio y ya hasta la hora sigo cuando decidiste emprender buscaste financiación de para negocio Sí para, para el negocio sí porque realmente nosotros no tenía nada porque tres años lo que me pasaba aquí si, si el papeles. en este momento lo que he hecho algo trabajo es solo para vivir para comer eso es sí. lo no, no tenía ningún ahorro para montar un negocio pues eh, nosotros hemos intentado en un banco, Caixa Banco, que le agradezco mucho, sí. que ellos también, clientes de nosotros también, antes, y de paisanos, donde lo que animaba sí. y no conocía, y yo le he dicho que necesita algún préstamo, me he dicho necesita algún testigo, y lo encontré, aquí hay buenos paisanos que me han me ayudado y ido conmigo. Y Caixa Bank me da 8.000 euros para empezar un negocio. Sí. Y así luego ya algo prestado con paisanos también. Nosotros tenemos una cultura de ayudar entre entre público, entre amigos, entre conocidos. Sí, sí, sí. conocido. Pues así ya he conseguido 3.000, 4.000 euros más. Y porque en 7.000 euros yo he montado un negocio primero, entrada. Y Tres mil, por ahí, algo, eso no quedó para seis meses. que el, Donde he traspasado, este señor también muy majo, y me he dado seis meses para pagar tres mil euros. Y así ya arrancado. De cero, pero me ha ayudado banco, amigos paisanos, sí. y el, el dueño del local. Y así ya empezó, y poco a poco ya seguimos ahora. ¿Y el proceso de financiación del Banco de Caixa ha sido difícil, ha sido fácil? Es, pero no tan difícil ni tan fácil como sí. en medio. Muchos papeles, muchos firmas. Al final lo que dice ese es no siempre, ya hace vosotros también. Lo que es muestra no es realidad. Siempre, cada foto tiene dos caras. Pues uh, me ha dicho que ocho mil euros tú tienes que pagar más, solo 600 euros más. Como que parece muy poco, dentro <risa> del tres años, ¿no? Sí. Pues es fenomenal. Me ha encantado que mil ahora juntos vamos empezamos un negocio y luego pagamos 300, 400 en un plazo. Pero no es realidad. Al final, hay un. Te, o te obliga un, un seguro de local, un seguro de diente, un seguro de vida. Y si, tienen, si necesita una tarjeta pues 300, 120 eso te quita eso, 30 de lebreta, 150 es de seguro de préstamos, que no he entendido, seguro de préstamos, ¿qué es esto? <risa> pues sí, sí. al final me, que casi, me he quitado casi mil euros desde el principio, pero como que necesitaba, te, tenía necesidad, sí. pues aguantado, vale, si hasta que pagamos 600, pues mil euros más, lo volvemos poco a poco. Pero le agradezco mucho, porque si, si estás cero y te alguien ayuda, no tiene que quejar nada. Eso es sí, muy sí. bien. ¿Has, has, ¿Has acudido a una entidad de aprendizaje como Dema Bacaldo o Bilbao en ah, Sí, para ayudar a uh, un sí, nuevo negocio, ¿no? Que sí, se le apoye. Sí, ya bien. me escuché eso cuando consultado con Paisano lo que tenía antes negocio. Dios me ha dicho que hay una piscina en Bilbao, Berba, en Baracaldo. Sí. No me recuerdo cómo se llama ahora porque es eh, pasado mucho años. Sí, pero el, nosotros el, el Baracaldo. Ahí, sí, os dice que hasta 3.000, 4.000 euros te, pu te puedo ayudar. Vale, pero no es como juntos te damos. Te damos 800 euros. Tú tienes que gastar eso y luego traer facturas si nosotros veremos que este es gastado, luego un plazo, otro de 800, te damos de 1.000. Y si tú gastas, tráeme por supuesto. Bueno, ¿eso qué es? Ahora yo primero 800 euros gasto. Así se me pasa dos meses. Estoy pendiente de 2.000 euros al querer. Lo que he empezado de principio. Pues es una, me parecía una, una broma. Es una broma. Pues ya quitado. Y, y no me ha ayudado nada. Porque es complicado. Parece, ¿no? Ochocientos, luego gastas, lleva factura y hoy revisas, cuesta tiempo, muchas citas. Sí. Ha ah, revisado, es bien, perfecto. Ahora otro 800 Gastamos así un poco complicado. Y al final dejado porque es un dolor de cabeza, no puedo. Y nosotros no tenemos mucha experiencia de papeles, de idioma, es complicada. Porque cuando entramos nosotros aquí, empezamos de cero, de uno A, B, C, uno, cero, hola, Pues en este momento, dentro del tres años, no he conseguido mucho idioma. Pues cuando he visto que, hay necesita mucho papel, y dices, no puedo hacerlo, y complicado. Pues ya dejé y al final he ido al banco y me ha ayudado. Y algunos paisanos también, que nosotros animamos siempre. Y así ya es una historia de empezar un negocio. Se así. Siempre. que cada persona es así. Eh, ¿Crees que las personas eh, migrantes tienen la dificultad de tener acceso a la financiación? ¿Qué, qué ¿Dificultad para montar negocios? Sí, o sea, de que les den eh, un acceso a la financiación, ¿no? Eh, sí, pero hay, hay, hay dificultades, pero no mucho, porque la ley es. Agradezco este país por ley que nos dice que todos son iguales, sí. yo y un español o un extranjero igual. Sí. Pues si yo tengo capacidad de gastar dinero o montar, de pues no hay dificultades. Nadie te para que tú no puedes ser autónomo, pues si tú tienes legalmente su papel y su dinero, pues puedes. Adelante. Es eso. Si sí, ilegal sí, quiere montar, pues hay problema en cualquier país o cualquier momento. Sí. Pero si tú sigues cosas legal, tienes todo el dinero capacidad de gastar, pues no hay dificultades. ¿eh? No hay. Está bien. Eh, ¿Y qué aspectos mejorarías para facilitar el acceso eh, a, la, a la financiación de un negocio, ya sea de parte privada o pública, a todas las personas migrantes? ¿Qué, ¿Qué mejorarías? ¿Qué para...? Oh, oh, ¿Para qué? Por ejemplo, si, yo, si, si tú has visto lo que, lo que querías a la hora de que es financiación, ¿no? Ajá. ¿Qué tú mejorarías? ¿Qué dificultad has tenido para mejorarla y que otras personas, por ejemplo, como yo, Ajá. pueda pedir una financiación? Sí, eh, primero... Primero es lo que importante, lo que tú tienes que hacer un negocio o montar un negocio. Primero tiene que experiencia, que estás experto de su trabajo. Sí. Si estás no experto de su trabajo, no tiene que gastar dinero, es una pérdida. Y más, agu aguantar, tiene que, que tener confianza, porque cualquier negocio se si monta en principio, nunca va mejor. Cuesta tiempo, tiene que aguantar. Y esas dificultades cada negocio tiene. Si yo o un español o un rey cualquier es mismo, lo pasa mismo, pues se tiene capacidad de aguantar o pues es mejor, puedes. Y dificultades eh, hay muchos, varios, que para, por ejemplo, el gobierno tienes que ayudarnos un poco para nuevo a, de cómo iba cobrar sí. igual seguridad social, es autónomo. Esos tiene que para tener para nueva persona un poco menos. Algo de descuento. No como igual es una persona de, de, de un negocio de 20 años o un negocio de 3 meses. No son igual No es igual. Pero el gasto de gobierno los dos tienen mismo. Por ejemplo, un local de 200 metros. Tiene un autónomo de 300 euros. Para yo tengo un negocio de 40 metros un local pues mismo, pago mismo. Yo gano poco, pago mismo. Y otro ganas más, pago mismo que no. Pues eso tiene que un poco arreglarlo. Para nueva persona algo menos. Y para inmigrante siempre algún traductor necesita, por ejemplo, la extranjería. Sí. Y extranjería es nepica, que es una oficina de extranjería. Pero no hay ningún paquestaní, ni, una, ni un árabe ni un inglés que te explica sus cosas. Sí pues eso es algo que tiene que arreglarnos y nada más pues contento no pasa nada intentamos claro, o sea, personalmente intentamos si, si no nos ayuda no bajamos brazos intentamos sí, así ¿y qué aconsejarías por último a las personas que quieren eh, empezar un negocio para financiar oh, no, no, pues eso ¿Es como, que, como que he dicho antes primero Primero tiene que hacer legalmente, primero tiene que tener informaciones, sí. primero tiene que hacer algún curso de, por ejemplo, para un negocio de hostelería, tiene que hacer un curso de hostelería para saber algunas cosas pinas. Porque las gordas, lo visto, ya veo, sí, pero hay algunas cosas finas. ¿Qué grado tiene que tener su navera? Algo que es un nivel alto, tiene que hacer curso. Después experiencia y totalmente capacidad de dinero, así no que luego ya veremos, montamos uh, uh, o prestamos de gente y veremos luego. A veces no funciona y tú tienes que pagar, tú tienes pagando segui seguido y si no funciona tú atrás tienes también deuda y más te, te da, ¿no? pues eso es peor, así perder dinero. Primero, tiene que calcular cosas que yo tengo. A partir de entrada de un, en un local o montar, a partir de eso, tiene que tener algo para aguantar unos dos meses. Si esa es capacidad tienes, pues puede montar negocio. Pero si era justo, justo, nunca va a mejorar. Nunca va. Porque uh, traspasamos un negocio, un local, metemos material... Empezamos, pero luego no tenemos dinero para meter material. Sí. Pues local gastado 20 mil euros, pero ahora lo que me, me da dinero, lo que me da trabajo, es necesita dos mil euros de meter eh, alimentos. Si tú, tú no tienes esos clientes, viene, dame un reloj, no tenemos, ah no tengo. dame una lita de fuego, Eh, perdón, no tenemos. Así perder, así mala imagen da y, sí. y perder dinero. Pues capacidad, experiencia y información, legalmente. Yo he dado consejo a eso. Sí, a sí. eh, muchísimas gracias, Degardo, por sí. sus consejos y su gran experiencia. Y ha sí. sido un placer tenerle aquí. Igualmente, hoy con nosotros. igualmente. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta. gracias.